Bueno, continuamos con la línea de ayuda con Brenda Casa, gerente de financiamiento de Citywide Home Loans. La siguiente pregunta viene de Héctor Yaraceli. Brenda, nosotros somos primeros compradores, pero no somos empleados de casino. Hay algunos otro, otros programas que de asistencia que nos podrían ayudar. Hola Héctor Yaraceli, muchas gracias por su pregunta. Claro que sí, les tenemos buenas noticias. Sí tenemos otros programas disponibles que les pueden ayudar, como el programa de Home is Possible. ¿Y cómo funciona este programa? Bueno, Carlos, Home's Possible es un programa que les ofrece al comprador un monto de hasta el 5% del valor del préstamo que pueden ser utilizados hacia el enganche y los costos de cierre. ¿Esto es un préstamo? No, no es un préstamo, es un regalo para los primeros compradores. Lo que quiere decir es que el dinero es gratis y nunca tendrán que pagarlo. Un programa increíble. ¿Y cuáles son los prerequisitos? Bueno, Carlos, los requerimientos son de que tienen que tener un puntaje de crédito de mínimo de 640, tienen que ser ciudadanos, residentes o tener un permiso de trabajo y un ingreso por debajo de los 95 mil dólares al año. También tienen que vivir en la casa como su residencia principal y hay que tomar un curso de educación de comprador de casa. Y además tienen que calificar con un prestamista calificado para el programa como nosotros. Es importante eh, que vayan con alguien que conoce el programa. Nosotros hemos ayudado a muchas familias con Homes Possible y sabemos cómo aprobar este tipo de préstamos. Y aquí nos llega nuestra próxima pregunta, viene de Isabel. Isabel quiere saber, ¿todavía puedo utilizar este programa si soy dueño de casa? Claro, Isabel, esta es otra ventaja de Homes Possible. No tienes que ser primer comprador. Si ya tienen una casa, pero quieren comprar una casa más grande para su familia, pueden todavía utilizar el programa, siempre y cuando vivan en la nueva casa, como residencia principal y rente o venda su casa actual. Bueno, este programa tiene muchísimas ventajas. Llamen ahora mismo a Brenda Casa, síganos en nuestra página de Facebook y recuerden que las primeras 50 llamadas recibirán un crédito de $1,000 para poder asistir con su cierre.